José Ignacio Pareza que ahí entrega, ante la vista de todo, y con transparencia total, este cheque. Ha situado al Carnaval de Puerto Plata entre los cinco más importantes de la República Dominicana recibimos al Presidente de Urla Plata Doctor Juan Oscar Sufrán Yanco, con la motivación en este momento Buenos días, gracias a todos por venir muchísimas gracias a todos los miembros de la Mesa Directiva, hermanos, amigos eh, ha sido una tarea difícil para nosotros, hemos trabajado muchísimo con mucho, mucho empeño, tratando de dar a Puerto Plata un buen carnaval no hubiese sido posible sin la presencia de los actores principales, que son los carnavales, sin la presencia de los mi, miembros de la directiva de Boca Plata, que son los que día tras día, día, noche tras noche estamos trabajando. Pero yo quisiera agradecerle a esas personas que están aquí sentadas. O sea, sin ellos, no hay carnaval este año en Puerto Plata. Cuando hicimos la rueda de prensa hace unos días, no teníamos la seguridad, inclusive, de tener los recursos para realizar un carnaval. Teníamos el deseo y teníamos la convicción de que sí que lo íbamos a hacer. Entonces, agradecer infinitamente a Emil Durán, que ha servido de conexión directa con nosotros, al alcalde Rotelito García y el equipo de regidores del Ayuntamiento, a Clarisa, ella sabe que me ha tendido la mano eh, y que ha sido para mí un gran soporte en este tema de carnaval, y por supuesto a Igor Rodríguez y a nuestro guardián que tenemos en la presidencia al ingeniero José Ignacio Paliza o sea, nos sentimos sumamente complacidos, sumamente importantes cuando fuimos a, a la presidencia y fuimos recibidos de la forma que fuimos recibidos, gracias hermano gracias amigos, sabemos que Puerto Plata cuenta con un ángel allá que está luchando por su pueblo nosotros humildemente trataremos de dar lo mejor de nosotros y retribuir esa confianza que ustedes debemos en nosotros. Debemos ser breves, así que un millón de gracias. Perfecto. Las palabras del presidente de UCA Plata, el doctor Yanko Sufrón. Destacar, señoras y señores, antes de tener ya la parte cumple de este evento, la presencia de los soberanos del Carnaval Puerto Plata 2023. Son ellos, su majestad, el Rey Olivo I, Rey Momo del Carnaval. Puerto Plata 2023, y la señorita Gabriela Villanueva Morales, la reina del Carabal Puerto Plata 2023. Es el momento de escuchar este aliento muy gratificante que nos ha traído la mañana de hoy un puertoplateño desde los pies a la cabeza con ustedes, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Baliza a las autoridades presentes, amigos de la prensa, muchas gracias por estar aquí. El carnaval es un espacio de lo que somos, una representación de lo que somos, un ejemplo de lo que somos. Es un momento, es un espíritu que une a toda clase de hombres y mujeres, de diferentes grupos sociales, de diferentes localidades no solamente del municipio y de la provincia, sino del país. Que une a hombres y mujeres de diferentes creencias, inclusive de otras nacionalidades. Es un espacio que no conoce de formas más que la de los colores patrios que coinciden en fecha y espíritu con este momento tan particular del año como cuando Puerto Plata y otras localidades del país se unen para disfrutar de los alimentos identitarios que nos hacen a nosotros particulares y que en el caso de Puerto Plata viví yo de manera muy, muy vivida y muy particular lo que representa el carnaval cuando visité por primera vez la casa de Simón de Caquito en los, en los Cocos y vi la hermosa labor que hacía él junto a su familia, su hijo para representar a Puerto Plata en otros carnavales de la República Dominicana o cuando visité meses antes de febrero a Ángel en los callejones y lo veía elaborando con sus propias manos las caretas o las máscaras de los taimáscaros tai y de la forma apasionada que lo hacía. Este es un símbolo de Puerto Plata, de lo mejor que somos y de lo que tenemos. pero que sea este un año vivido, colorido, lleno de emoción, de confraternidad y de hermandad, lleno de dominicanidad, el que podamos disfrutar en en el desplazamiento de ese hermoso o inmenso océano atlántico que siempre hace de portada para este carnaval de Puerto Plata, que es emblema de nuestro país y de nuestra provincia. Por eso y en tal virtud, como consecuencia de la solicitud que hiciera la unión de carnaval de Puerto Plata en la persona del doctor Yanko Sufrón, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, como ha hecho y está haciendo con otros carnavales de otros desplazamientos en todo el país, queremos entregar hoy un aporte de 4 millones de pesos para que con el aporte que usualmente hace la alcaldía, más los eh, todas las promociones que tienden a, a, a recibir, pues puedan celebrar y cumplir con las expectativas de este carnaval. ¿Qué quiero decir? Que no ha sido una, ni dos, ni tres veces en la que los miembros de la Unión del Carnaval de Puerto Plata han tenido que hacer sacrificios, inclusive personales, más allá de su trabajo, para hacer posible que la celebración de este gran evento. A ustedes, Yanco, a todo el equipo del Carnaval, a Roquelito, que yo lo conocí en un carnaval, debo decir eh, que nos sentimos altamente complacidos por eh, la hermoso labor que ustedes han venido a hacer durante años para que Puerto Plata pueda disfrutar, al margen de cualquier de los elementos que tradicionalmente nos dividen esta fiesta de patria, esta fiesta de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. aquí está su cheque por 4 millones de pesos muchas gracias Perdón las palabras del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Vareza, que yo entrega ante la vista de todo y con transparencia total, este cheque un aporte de económico del gobierno Dominicano el Carnaval Puerto Plata 2023. Ahí el Ministro Administrativo de la Presidencia, junto con el Alcalde y la Honorable Gobernadora, junto con los personajes reales de nuestro Carnaval, hace entrega tangible y concreta de este aporte, de este aliento económico.